El competitivo a mí no me, da, no, no me ha dado problemas A lo largo de este verano Pero bueno, presento la nueva temporada del Fortnite Hoy oh, tenía que jugarlo sí o sí un poco forzado No forzado, ya me entendéis, pero bueno Habrá que ver qué vaina, ¿no? Bravo. Que no tiene sentido, ¿no, Fortnite? De hace mucho ¿Eso qué pero? ¿Habéis fijado cuánto tiene por de canon? Eh, si, no es, eh, si no es que sea público o competitivo es el juego pero en partidas en partidas de arena también da problemas, sí. Bueno, pillamos el pase, ¿no? ¿Y esto? it's so long. ¡Amazing! Eh, la primera vez eh, eh, se me cracheó antes, incluso entrar enseguida el lobby, madre mía. La segunda pantalla... Eh, el administrador de tarea, como ya sabéis. ¿no? Y yo qué mal va. Ni para construir, concha tu madre. ¡Qué cojones, bro! Y yo... Ah, ¿que han dejado las buggy? Quiero matar con esta mierda de gente O sea, ¿y yo qué hace? Yo? ¡Ay, qué mal va! ¡Qué mal va, tío! O sea, Dios ¡Qué mal va, chaval! Hostia, la madre que le yo ¿Y eso? ¿Qué? ¡Dios! ¿E Esto es el nivel... Y yo con un ordenador decente, o sea, Y tú lo que te hace Fortnite Con un ordenador decente, tío O sea, la madre que te trajo por coño Y yo qué hace el pibe ese, y yo... No entiendo. Yyuyuyu, qué mal va Fortnite, gente. Si yo puedo jugar hacia Fortnite, soy Dios, ¿no? O sea. Dios. Y yo, Deus is machina. ¿Qué cojones es esto? Y yo, imposible jugar hacia Fortnite. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chaval? O sea, y yo, qué cojones es esto, bro. ¿Qué? A ver, la escopeta esta no se en su madre, ¿sabes? Pues sí, hermano. Rulik, eh, o sea, Rook L1, vale, y imposible jugar así. O sea, Fortnite ¿es consciente de que el juego va así. Fortnite después de fumarse tres cacharros, ti sí, y pelotudo esta mierda no sub-CTM. He visto eso, ¡she! ¡Pelotudo! ¿Pero qué es eso? ¿Me entendéis? No, he puesto la miel en los labios. Para un para un chavo, una chavala, por supuesto, en este sentido. A la hora de suscribirse, ¿no? Como siempre digo, campeones y campeonas. Nunca y jamás, nunca será así, tío. Ah, hostia, ¿esto es semiautomático? Qué paranoia, ¿no, gente? ¿Esto qué coño es, eh, tío? Enorme, qué tal estás también, Super Juanma? ¡Ey! ¡Hola! ¡Hola, qué tal! ¡Hola, qué tal, bro! Con tranquilidad, ¿no? ¿Te te no? Este, este hombre se ha hecho una paja aquí mental, eh ah. Hola, ¿qué tal, man? El tío ¿Y yo? ¿A dónde están esos? Espérate que no... ¿Y yo la madre? ¿Qué pasa con este pibe? ¡Ahí, ay, allá! Ay, ay, ¡Qué mal! Bajada de FPS, tío, ¿por qué, eh? Ahora no es chido No, no puedo, hermano, ahora ¡Ey! ¡Qué bajada de FPS, bro! ¿A qué juego? ¿Qué cojones es esto, mamá huevo? ¿Qué, ¿Por qué va tan mal, tío? Está aquí, tío Uy. ¿Por qué? I wonder why me... Why? Bye, bye ¿Cómo? ¿Que te vas a escapar de mí? ¿Me Mecho, mecho Escúchame, mamá huevo Hola, ¿qué tal? ¿Y eso? Julio uh, Julio Era un borracho! ¿Y, ¿Y tú, putero? Cállate que están aquí los de cuatro Hola, ¿qué tal, bro? You, ¿Qué pasa, Fortnite? ¿Por qué va tan mal, coño? A ver que me... Cojones, tío, porque va. Yo va fatal, gente. Va a fatal mal, eh, o sea. ¿Ah? ¡Nan demonai! Al final matará. Hermano, mamá huevo, mamá huevo. Usted un concha, a tu madre. Bueno, rea, porque qué va tan mal Fortnite? No puedo jugar así, tío. Lo voy a quitar después de esta, creo yo. Ya toma por culo. pura droga sin cortar, literalmente. Pues at the same time, o sea, el lol siempre será así. Un juego muy adictivo. Pues yo siempre estoy como acostumbrado, ¿no? A ellos. Juegos tan tryhard. O sea, realmente, en plan de, de horas de, de juego, ¿vale? Que duren tanto, que eso todo el mundo no lo acepta Y ya sabéis que, bueno, pues, eh, hace tiempo que cambié mi perspectiva a la hora de... Eso es un Goku, ¿no? <ríe> Se ve como un Goku, tío ¡Uy! ¡Hola! ¡Bro, que vengo del Valorant! ¡Mamá huevo! ¡Mamá hue. ¡Mamá, we! ¡Mamá, we! ¡Mamá, we! ¡Mamá we! ¡Que vengo del Valorant, bro! ¡Ajá! O sea, esto me dijiste vosotros que lo tiro y tal, entonces... Pero, hermano, no vea, ¿no? Como tengo line, ¿no? O sea, y eso, A ver, una, una cuestión así en personal, Pero si tiro un árbol, ¿por qué cojones no se cae, tío? <susurricos> <susurricos> yo estoy flipando, bro Y yo me voy a gastar todas las balas aquí uh, julio. Uh, julio Julio, cáete, Julio Mira, si, tu, si tuviese una forma de, de, de, de ir para allá, tío, rápida Rucheando iría, tío, sin más preámbulos eh hijo de puta Qué susto me ha dado, concha tu madre Parece que va a Fortnite mejor, no me lo creo Hola, ¿qué tal, bro? Vale, la acabo de rozar, la calva, esa persona, tío. Hola. Hola, ¿qué tal, bro? Mira, te voy a explicar lo que el carbo de Bracer siente por las mañanas cuando se peina. ¡Ja, <risa> el viento! ¡Mamá, mamá huevazo! ¿Dónde va usted, mamá huevazo? Ah, que se está poniendo peces. Muy bien, muy inteligente, bro. Molto inteligente, mamá huevazo. Un pirocaso. Un fío de una grande puta. Vamos a darle, vamos a darle, gente. Este tipo de persona, o sea, Literal, es esto. Me pone un poco nervioso, tío. O sea, el rollo de, tío, la persona que es como una lapa. No sale de un bot fight y, y se va al guano, tío. Espero que muera casi al caer. Esto está roto, tío. O sea. A ver, o sea, tengo que solo escucharle, tío. ¿Y eso? Son es mío, perro. ¡Uh! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Uh! ¡I smell over there! I smell ovo de bro I smell your ovo Oh, sos so bad Jesus You're are sick boy Eh, ¿dónde está Ah, Bum boom, boom, boom, la que ha ¿Dónde está el Goku ese, compadre? El Goku ese de Lily Preven para acá Que tiene toda la cara todo ya, hijo puta me cago en la vida que te. <risa> Nada, tenemos que rolar también Ya sabéis que Fortnite obviamente, es muy aburrido O sea, es un juego que no me lo puedo llegar a tomar Por supuesto, en serio Después de tanto tiempo jugándolo Y viendo el potencial que tuvo en su época En su época me, me hago referencia a Hace tres añitos, ¿no? Por talán, ya estoy Me había atacado el niño este Ah, ¿y hay alguien? Pues una caña de pescar, mamá web He perdido muchas, Es que no puedo jugar bien Entonces la sortura la tengo en la mierda, campeones un año y seis meses aquí y la mitad del tiempo eh, no estaba No pasa nada, campeón, date cuenta también en Ese sentido, creature, que eh, bajo vuestras circunstancias Habéis vivido eh, de una forma u otra También el transcurso de, de lo que es la cuarentena O sea, la hemos pasado aquí todos juntos Tío, eso es muy bonito, campeón Madre mía Tío, es que hoy comí una pasta Porque yo, cada vez que voy a algún sitio Mis amigos, amigas mano lo que sea Yo soy un niño pequeño, yo me pido un menú <coughs> Infantil, tío, el plato tenía como un cachito Fritillos de cebolla o de ajo, hermano Y me acaba de subir para arriba, que flipa Y hasta mi voz ha cambiado Y parece que voy a empezar a llorar, hermano <risa> Me ha subido como la sal O algo salado que tenía Soy yo, eh, o los árboles sigue sí, sí que están congelados los árboles, modo tieso Campeones, yo lo juro de corazón Que cada vez que alguien, ¿sabes? En ese aspecto Me tiraba un árbol, me jodía la misma vida, ¿no? Pero es que ahora ni eso, ¿no? Me jodería, tío, ni eso, lo juro de corazón, ¿eh? No, no va Joe, ¿eh? O sea, literal Debería de caerse Al man Y morirse, ¿no? <risa> Papa, cuando tengas tiempo Perdonadme eh, Si puedes resetear el server Se cayó eh, Se cayó poquito De que arranque directo A ver se, Gracias por decírmelo Pues se lo voy a, se lo voy a comentar Básicamente a... A Nicole, ¿vale? No ha venido todavía Pero seguramente ya está en casa Como me he dicho antes Es un superhéroe del entero negro La gente es así Son muy tóxicas la, Aquí Le llamo campeón eh, Skin de espermatozoide, ¿no? Literalmente Ya me jodería Y ese Draco Y yo lo juro Ese <coughs> Perdonadme Me ha partido <coughs> En la garganta, tío eh, Ese monte Siempre me gustaría mucho, tío O sea Y un día Os voy a sorprender a Escucharme Me voy a comprar el Little Pony Compadre 2.0 En Steam, Y os vais a harta rey ese ese día lo juro La visión de papá está un poco en la F Mi visión, campeón, obviamente daros cuenta que es injugable ¿Cómo estamos, Draco? ¿Cómo fue? Eh, me... eh, ¿Y eso? ¿Cómo fue, por supuesto, la mañanita? Me cago en la leche mi hermanote ¿Cómo fue el fin de semana también? Que eh, pido disculpas porque no pude llegar a hacer directo por, por problemas familiares, ¿no? O sea, tuve un par de problemas, obviamente, que me impidieron hacer directo Lo siento mucho no haberlo comunicado La verdad, o sea, fue de espontáneo Y la verdad que fue, pues ya me entendéis, ¿no? Aquella manera, por decirlo de algún modo ¿Qué es eso, tío? bombón, la que radio. Ese es el Goku de antes. Concha tu madre, mamá huevazo. ¿Y cómo está, Super Draco? ¿Cómo fue el fin de semana poderoso? Vale, ese niño. A la que bum, bum, bum, la que radio. ¿Y ese. ¿Pero dónde va, Julio? ¡Uh, ¡Julio! ¡Era un borracho! ¿Y, ¿Y tú? ¿Y tú, un putero? ¡Cállate, que está aquí, los de cuatro, bro, bro, mira. ¡Wop, wop, wop! Hermano, yo fui, yo fui entrenado, ¿sabes? Yo, yo fui entrenado por Kaito, bro. Y era de Goku. ¿Y ese niño? Hermano, ¿y eso? a la ca bum bum la que boom, boom, boom, like radio eh, ese niño o sea vale vale vale, Nana papá, no te dicen mamá huevazo do you want to feel my mm, ya me entendéis no ay ah, eso a la ca bum, bum, la que boom, boom, boom, like radio ajá bueno gente primera partida de la tempo nada mamá huevazo hola qué tal ¡Hoo -hoo! I'm so fucking tired oh shit Choose. Uh -huh. I'm, so, I'm so really, really tired when I play Fortnite. When I play Fortnite, I feel so sick because the video game is broken, bro, is broken. Concha tu madre! <laughs> de una. Fortnite dispus de fumar-se três cacharros, ti pelotudo esta mierda no sub-CTM!